Está súper rico. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a comenzar con este Book tag del Book Tag Café. Puse luces y se ve bien padre. Miren. No, yo estoy chiflada con esto. Comenzamos con la primera consigna que es Café Negro. Saga difícil de empezar, pero con fans muy, muy, muy fieles. Para esta consigna decidí elegir... Ay, si me conocen bien, creo que ya saben por dónde voy a ir. Y quiero hablarles acerca de After. Créanme de verdad que intenté leerlos y darles una oportunidad, pero sin duda... No, la verdad es que se me haría una lectura muy cansada, no porque esté mal escrito, sino por el simple hecho de la historia que es muy boba a mi parecer y no es como la clase de gustos de libros que, que quisiera leer en Moca de meta, libro que se vuelve muy popular en las festividades de invierno. y para esa consigna, yo escogería todos los libros de Rainbow Rowell. Siento que su manera de escribir me cobija, me abraza, me apapacha. Entonces, sí, yo creo que sin duda serían todos los libros de ella. La siguiente consigna es Chocolate Caliente, libro de niños, libro de niño favorito. Mmm... Con esta tuve un poco de problema porque yo en realidad no leía cuando era niña y no me leían pero conforme fui tomando la lectura, creo que uno de los libros que comencé a leer como para niños era de Alicia, Alicia a través del espejo o Alicia en el país de las maravillas es un libro muy bonito, eh, yo lo comencé a leer cuando era no tan pequeña pero ya un poco grande con ilustraciones y todo eso, aparte de que también me vi la película y fue como que Ah, oh, yo quiero ser Alicia, se ve súper bonito y todo ese mundo mágico que nos describe y que ella está pasando. Entonces, doble shot espresso. Y es libro que te haya enganchado mucho. Y para esta consigna quise elegir este libro. La verdad es que este libro me terminó enganchando desde el principio hasta el fin neta que no quería soltarlo o sea, es de esas veces que quieres terminar el libro para saber qué es lo que va a pasar pero a la vez no porque te has encariñado tanto con los personajes y pues esto me pasó con este libro pero si quieres saber más de él les dejo aquí en la i eh, mi reseña o aquí abajito en la cajita de descripción eh, el enlace para que vayan a verlo la siguiente consigna es eh, Starbucks libro que ves en todas, todas partes para... <risa> Eh, no sé, yo en lo personal Yo lo veía en todas partes Lo veía en Instagram, lo veía en YouTube Lo veía en Twitter, creo Porque a veces entre la comunidad Pues como que compartía eso Y les quiero hablar de este libro Que es El Príncipe del Sol Escrito por Claudia Ramírez Lomelí durante el año pasado y parte de este hubo un hype tremendo de este libro porque todos querían leerlo y más porque Claudia acaba de publicar el segundo libro y la verdad es que estoy súper emocionada. Y también este libro y el otro libro que es La Ladrona de la Luna. Toda la comunidad de lectores tanto en Instagram como en Booktube como en Twitter han estado hablando de este libro y de lo... La siguiente consigna es Café, des... Café descafeinado, libro del cual esperabas más. Hay un libro del cual... Súper mega, esperaba muchísimo porque, o sea, lo hice en la sinopsis. y Me dejé llevar mucho por la portada del libro también. Y es confusión, este libro, que realmente me tardé un buen, un buen, un buen en terminar de leer. Y les juro que yo pensaba que era porque traía otras cosas en la cabeza o porque se me había cruzado otro tipo de lecturas o porque tenía otras cosas simplemente que hacer y cuando retomé la lectura... La neta, me terminó decepcionando. Le sobraron páginas a este libro y la trama era muy, muy, muy floja. Al principio como que te engancha de volada, pero a la mitad como que va perdiendo todo. Y para la última consigna es combinación perfecta. Libro amargo y dulce, pero satisfactorio. El libro que elegí para esta consigna es Chocolate amargo. La verdad es que... ¡Ay! Este libro lo tomé por recomendación de los libros de Fer, aquí les dejo su canal para que vayan a verla, la verdad es una niña, ay, la verdad es que es un amor de niña, ella lee de todo tipo y siempre sube videos súper cool, trata de una niña que sufre de sus complejos de su físico y siempre se está cuestionando como de que cuando yo sea delgada, yo voy a tener el cuerpo así, o yo voy a tener tantos novios, o yo voy a hacer tal cosa. Y también se restringe mucho, mucho en la comida, entonces este libro por eso me pegó. Y creo que por esa parte es una parte como muy dura, pero también tiene su lado dulce, que es que se enamora, tiene su primer amor. Y empieza como a conocer esta parte de la vida y a darse amor propio, entonces... No sé, neta neta le recomiendo un montón este libro porque es, también es uno de mis favoritos de este año. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que hayan disfrutado de esta plática de libros, de este tag, así como yo, porque yo disfruté tanto hablarles de libros como de tomarme mi pumpkin latte. Nos vemos en el siguiente video.